Minutitos de las 11 de la mañana. Vamos a ingresar en nuestro segundo bloque de Mejor de Mañana con un Pero invitado claro. muy especial. Queríamos su palabra. Sí, Estamos todos ver. expectantes a ver qué va a suceder con el cóndor. Bienvenido Miguel Ángel Marquion cómo Ay, le va, gracias. restaurador Excelente. de lujo que tenemos aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, muy bien. Gracias, bueno, gracias por gracias visitarnos nuevamente. No, por favor, un placer y uh -huh. realmente un placer y una felicitación por el interés que le ponen a las cosas, sobre todo las cosas patrimoniales. Muchas gracias. gracias. Bueno, Muchas lo gracias. tuvimos a Miguel con nosotros el año pasado porque él fue el encargado de restaurar los portones del parque en el marco del aniversario número 125 de nuestro Parque General San Martín. Ha trabajado también lo que es el Cerro de la Gloria, la Fuente de los Continentes. Son íconos, son claro, símbolos que tenemos en Angel. nuestra <risas> provincia y sin dudas el cóndor lo es. Porque uno ingresa a la ciudad de Mendoza por el acceso sur, por el acceso este. Y encontrás esa estatua imponente Exacto. que la tormenta sí, se la lo explicó. llevó puesto. Vamos sí. a empezar por las cosas que son eh, ya reconocidas, sí. que son tristes. Sí. De lo que es la tormenta es muy sí. triste sí. para la agricultura, Sin dudas. para la gente en general, sí. digamos, por la envergadura de la tormenta. Sí. Eh, para el cóndor <risa> claro, este, sí. era realmente una tormenta inusual uh -huh. nosotros en el medio de la tormenta empezamos a llamar a las delegaciones de la municipalidad sobre todo a Las Cañas, San José uh -huh. que respondieran inmediatamente y abrieron un tuit para nosotros para que nos comunicáramos porque nosotros veíamos cuál era el problema uh -huh. entonces ¿qué pasa? había que tratar de rescatar ...lo que en definitiva se pudo rescatar. Claro, lo claro. que quedó. Lo que quedó. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la cuestión mala, fea... ...que hizo mal a, la, a toda la provincia... ...al Cóndor también... Uh -huh. ...pero que nosotros tuvimos en el primer momento... en ...la idea de la envergadura de este problema. ¿Ustedes se lo vieron venir, de alguna manera? No, si esta no, Esta tormenta no, no pinta sí. muy bien. Eh, claro, la tormenta uh -huh. realmente sí. es impresionante. En, en, mira, un ejemplo... Eh, una fuente absolutamente histórica y muy firme y muy fuerte que resistió muchísimos años, en el 2000 se colapsó que fue la fuente de Maipú y, y te podés imaginar esto con esta tormenta una cosa impresionante claro. ah, fue terrible. entonces nosotros que hicimos hicimos una, una, una primera advertencia que fue realmente que ahora entro a pasar a las cosas buenas uh -huh. las buenas noticias bien. porque las buenas noticias también hay que ponerlas en, en valor total primero eh, la respuesta de la municipalidad fue inmediata uh -huh. la, la respuesta de las eh, eh, digamos de las regionales de la municipalidad inmediata bien eh, qué pasa la cabeza cayó desde una altura de aproximadamente 6 metros. Uh -huh. Ahora viene otra buena noticia. No cayó en el cemento. Claro, en el pasto. Cayó en el pasto uh -huh. mojado sí. claro. y en una ladera del pasto. Razón por, la cual, la caída, sí. razón por la cual amortiguó la caída y permitió que no explotara claro. y, de, y desapareciera. Claro, se claro. perdieran empresas. Exactamente. Uh -huh. Eso, por segunda buena noticia, el uh -huh. hecho de que existe la cabeza. Por supuesto hay que restaurar, restaurarla, pero ¿qué pasa? Que dentro del contexto hubiese sido peor que claro. se hubiese explotado. O sea, seguro. que esa cabeza que está la van a usar. Sí, no es que exactamente. Se va a perder. Ah, bien, y es además, que van a construir claro, de cero. Y además tiene un valor importante porque uh -huh. tiene un valor patrimonial. Ajá. Ese valor patrimonial nosotros lo vamos a recuperar, cosa que si tuviese que que hacerle de nuevo era una cabeza nueva en claro, una, era en una un, estructura y cuando historia. nosotros hacemos las intervenciones sobre el patrimonio tratamos de hacer el mínimo de intervención claro, sobre la pieza uh -huh. eh, conservar lo o máximo conservar posible de la bien. y luego volver a reconstituir con los materiales y con las técnicas claro. que se habían hecho, primera, uh -huh. eh, digamos, original en, en el GML. Y esta persona que se llevó la cabeza del cóndor bueno. lograron dar rápido, ya sabemos Aho que la devolvió. Bueno, ahora otra de las cosas buenas. <ríe> sí. Primero, los medios de comunicación. Uh -huh. Por favor, lo, lo que han hecho es maravilloso. Segundo, la información voló, pero, pero voló por Como una cosa que también es importante. <ríe> Es importante encontrar esto ¿Por qué vuela la información? ¿Por qué es muy mala o por qué es muy buena? Tal cual. Uh -huh. Esta fue muy mala por lo que pasó Pero sí. muy buena porque por el cariño que la gente te, le tiene al Cóndor claro. La identidad que tiene para, para con, el, sí. con este bueno. monumento Que se hizo precisamente para darle identidad a Mendoza uh -huh. Por eso se puso en, el, en la avenida de acceso claro, Es como una bienvenida a la ciudad Es una bienvenida uh -huh. En, el, en el primero se puso más al oeste uh -huh. Y luego en el 70 se trasladó al nudo De las dos arterias de, de los accesos sur sí. y este uh -huh. Que es donde está realmente ahora ¿Qué pasa? Que la, la buena noticia también Que, no se, que está, en, está para ser restaurado Luego otra de las cosas importantes Esta persona, este ciudadano rescató el, la, la, la pieza uh -huh. y podría haberse la quedado, podría claro. haberla rota, podría haberla tirado, sí. podría haber hecho cualquier cosa. Uh -huh. Sin embargo, la devolvió haciendo utilización, uso, digamos, de otro medio de comunicación. Claro, sí. Uh -huh. Que se le entregó a Robles. Claro. A, a, al Marcelo Ortiz, a Marcelo Ortiz sí. al Marcelo claro. Ortiz, perdón uh -huh. al Marcelo se le entregó, entonces ¿qué pasa? esa es otra buena noticia porque un ciudadano uh -huh. ejerce sus derechos y su obligación y su cariño uh -huh. esa es la otra buena noticia y la tercera ¿no? buena noticia también el gobierno eh, provincial se hizo eco de eso y quien fue a buscarla la cabeza es el director de patrimonio, Horacio chabaza ah, Chavaza, Ajá. y la colocó en lugar seguro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera se cierra un círculo de buenas noticias seguro dentro sí. de una mala claro. noticia. Uh -huh. la, no se termina porque tenemos que terminar de hacerlo. Claro, hay, pero, que, hay que hacer la <risa> obra. ¿Ya arrancaron decir, a trabajar? ¿En qué instancia están? Estamos en tratativas con la municipalidad bien. y en estudios todavía, uh -huh. porque tenemos que hacer estudios más profundos ...que tenemos que dejar que pase un pequeño tiempo... Ajá. ...pero está, la semana que viene ya empezamos a hacer los estudios... ...en profundidad Bien. y a hacer cuáles son nuestras propuestas... ...de realización, uh -huh. eh, ¿qué pasa? Que esto estamos en, en, en este estadio de, de la, digamos, del proceso... Uh -huh. ...pero bueno, las buenas noticias hay que comentarlas... ...y creo que ha sido una sumatoria de buenas noticias puesto que esto también le ha dado valor a este elemento, a este hito Miguel Ángel, icónico. ¿Y qué tiempo, más o menos, a grandes rasgos consideran que puede llevar a esta restauración? ¿En cuánto podemos volver a ver al cóndor emplazado como siempre? ¿Cuándo lo vamos a ver ah, con claro, vida? Con vida nuevamente. Bueno, es muy interesante porque el interés que ustedes le ponen, el interés que le pone a toda la gente. Y claro. Sí, porque Entonces, es tan triste extrañamos. pasar por claro. ahí y verlo decapitado. Bonito. Entonces, eso, eso da a las claras... Que ese monumento es muy querido, uh -huh. por diversos signific significados, pero uh -huh. es muy querido y nos identifica. El plazo, si te digo un plazo, te miento, pero <risa> quiero decir, el tiempo de trabajo será aproximadamente un mes. Ah, ah bueno, bueno aproximadamente, Me imaginaba más. Haciendo cosas rápidas. Claro. Este, digamos bien, pero rápida. Uh -huh. este, y lo que hay que proponer... Lo que vamos a proponer es un tipo de trabajo en dos niveles, un nivel in situ y un nivel en taller. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? De esa forma vamos a cortar tiempo para que la gente le tenga lo antes posible esa, ese emblema de Mendoza uh -huh. que nos identifica en el mundo. Claro. Y, y... Bueno, van a pintar, dejar bien bonita la cabeza Vamos y me hacer... imagino que van a tener que considerar también todo el cuerpo de lo que es el cóndor, dejarlo Sí, nuevito. no solamente eso, sino que también el basamento mm. también se va a restaurar ah. y también se, se ha pensado ponerle una, un nuevo tipo de iluminación ah, para mira. que viva mucho más el, el cóndor como un elemento icónico de día y de noche, Seguro. como uh -huh. si fuese por así decirlo, un faro. Claro. claro. Uh -huh. Para que claro. no pase desapercibido. claro ¿sí? Y en vereda es un hito, uh -huh. es un faro. En un momento uh -huh. lo habían pintado de, de dorado, de dorado ¿verdad? puede ¿verdad? ser. Sí, en sí. algún momento se hizo una restauración y se pintó eh, con una tendencia más eh, francesa. Ajá. Y bueno, la gente no... No hubo buena repercusión no, no en ese momento. Repercusión, pero uh -huh. bueno, eh, el cóndor... Nosotros lo hemos hecho y lo vamos a hacer con los colores tradicionales del Cóndor como bien. lo hemos hecho en, en, la, en, el, en los portones del parque. Sí. En realidad vamos a volver a los colores originales. Bien, me parece bien. Perfecto. Ángel, Está bueno. ¿Y cuándo surgió la idea de construir este Cóndor? ¿Tiene idea? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Un, 1958, un poquito de la historia. Un poquito la historia del Cóndor. 1958. Ajá. Eh, se inaugura la avenida. Se estaba por inaugurar la avenida de acceso. Entonces dijeron, bueno, pongamos algo que se nos represente y llame la atención del acceso de Mendoza, se pensó en un cóndor. Uh -huh. Este cóndor estaba un poco más al oeste. Mirá la imagen Ahí justo que estamos, estamos viendo. viendo la inauguración. Ahí está. Bueno, un poco más al oeste en uh -huh. un montículo que se había hecho del movimiento de tierra, uh -huh. estaba más cerca digamos de la ciudad. A posteriores en el 70 se pasa al, no, al nudo de las dos avenidas, sí. este y sur. Sí. Entonces, este es el lugar original que, que, es, que está ahora. Uh -huh. El basamento original lo hizo eh, el arquitecto Álvarez uh -huh. y Tawá, el ingeniero Tawada uh -huh. Ellos fueron los que hicieron el, ese basamento. Y en realidad, después se trasladó exactamente el mismo basamento al lugar que existe ahora en este momento, Curioso. que está desde 1970. Ajá. ¿Y cómo? sabes que me intriga bastante, quizás nos estamos metiendo muy en lo técnico con lo que te voy a preguntar, pero ¿cómo hacen para adherirla? ¿Con qué material logran pegarlo? Claro, reemplazar, reemplazar. Porque es una la pieza pesada, ¿no? ¿Cuánto pesa más o menos esa cabeza eh, del cóndor? La cabeza en este momento está pesando dos kilos. Ajá, ah, ¿es un elemento hueco? Eh, no, o... en, el, ah. en el tema de la cabeza mm. del cóndor es el cemento macizo, Ajá. porque en algún momento... Este, se hizo de, de cemento macizo Porque acuérdate que este cóndor Fue hecho eh, eh, Quien lo hizo fue Villarreal Nacional mm. Que fue el que hizo la traza Y que hizo el, el, el, el basamento Acuérdate, esto lo hicieron Con una idea del cóndor Cuando surgió la idea del cóndor este, Se utilizaron eh, Unas piezas Uh -huh. unos moldes que había hecho Juan Carlos Cardona, uh -huh. el, el, el artista plástico, que había hecho los moldes para dos cóndores que, que se iban a fundir en bronce y se iban a colocar en las entradas de, cano, de canota, uh -huh. uno en cada, en cada lado. Nunca se llevó a cabo, pero quedaron los moldes. Uh -huh. En función de esos moldes se utilizó... Eh, esos moldes para hacer el cóndor mm. y las alas, que son de chapa batida, la hicieron en Vía Vier Nacional. Ah, claro, Ajá. son de, de distintos elementos. Claro, claro. entonces, ¿qué pasa? Mira, uno nunca se imaginaría, claro, ¿no? Claro, piensa que es toda una sola claro, mesa, claro. ¿no? entonces, ¿qué pasa? Eh, al ser diversos, el, el elemento, eh, diversos elementos, es, tuvieron, en la parte de las alas tienen un anclaje muy firme claro. en el basamento, pero, eh, digamos, son dos, dos materiales diferentes. Claro que eh, se comportan diferente en función de la dilatación, de la contracción y del mismo tipo de, de, del material. Uh -huh. Entonces, por eso es bastante ecléctica la realización la del monumento. Pero es nuestro cóndor que nos representa claro, que lo icono, amamos obvio. y que lo vamos a dejar claro. como van a quedar las viñas de nuevo, de, de, después de la piedra. Perfecta simbología a nivel provincial por nuestro patrimonio sí. y que sabe tanto muchísimo, Siempre un bien, libro abierto, datos históricos, es muy lindo recibirte Miguel así que bueno, cuando esté terminada la obra queremos ser parte de esta gran inauguración claro, allí vamos a estar sí. cortando el listón cita. con ustedes exactamente, y vamos a invitar yo no, no sé de quién pero vamos no? a invitar sí. al señor que el taxista que rescató claro, claro que, una pieza fundamental quien, los obreros municipales que que trabajaron en uh -huh. ese lugar, porque en realidad es de todos. Total. Sin dudas. Y eso es lo importante, que en un momento determinado de tensión, de nerviosismo, de, de, de mucha pena, uh -huh. surge esa fuerza que tiene Mendocino. Claro, esa solidaridad. Seguro que Tal sí. cual. Miguel, gracias. Un placer tenerte nuevo. con gracias. nosotros. Gracias. Y, y a